Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Empezamos hoy una serie de videotutoriales sobre dinámica y mecánica de coches de inercia. Los coches de inercia son vehículos de competición para descensos por asfalto, siempre sin ningún tipo de propulsión, solamente impulsados por la fuerza de la gravedad. Galicia, Asturias le llaman carrilanas, en otras zonas le llaman goitiberas, carretons, carriviros, pero siempre es lo mismo. La mayor parte de los fundamentos son comunes con el automovilismo. Sin embargo, el hecho de no tener propulsión hace que haya una buena cantidad de conceptos que sean di diferentes. Por eso los vamos a ir viendo a lo largo de estos videotutoriales. Como referencia emplearemos la categoría reina a nivel internacional, que son las carrilanas europeas de la clase C4. Monoplazas de unos 200 kilos, un poco menos de peso, combinado de piloto con vehículo, que son un poquito la clase quizás más, más avanzada tecnológicamente. Sin embargo, la gran mayoría de los conceptos que vamos a, a comentar son aplicables al resto de modalidades de, de deportes de inercia. En algunos casos haremos algunos videotutoriales específicos para determinadas categorías. Por ejemplo, pues en nuestras carrilanas GX, que son carrilanas más grandes, normalmente tanto monoplazas como biplazas, eh, con ruedas de coche y de moto quizás más grandes, más pesadas, pues algunas de ellas, por ejemplo, tienen tres ruedas, la clase G1. Eh, veremos qué necesidades específicas tiene un vehículo de tres ruedas. O, por ejemplo, la clase Gravity Bike, que son básicamente bicicletas de descenso mmm, adaptadas a esta modalidad, que tienen más conceptos en común con el motociclismo quizás que con el automovilismo. Les dedicaremos capítulos específicos. El curso está pensado tanto para aquellos que ya tienen una carrilana hecha y que quieren mejorar sus prestaciones, como para aquellos que empiezan desde cero con un proyecto nuevo. En ese caso veremos cuál es el orden lógico de diseño y de construcción del vehículo. En el portal zonagravedad.com, que tiene ya más de 10 años y continúa siendo el líder de los deportes de inercia en España, podéis encontrar notas aclaratorias sobre estos videotutoriales en el epígrafe de coches de inercia de carrilanas o goitiberas. Eh, Tenéis unos apuntes de dinámica en el cual tenéis pues, información complementaria a estos vídeos que podéis imprimir, podéis ir consultando mientras veis los vídeos o podéis eh, consultar cuando más cómodo os resulte. También siempre tenéis disponible el servicio de consultoría a través de la tienda de zonagravedad.com en el cual podéis exponer a lo mejor un, un proyecto vuestro pues más concretamente para aquello de, de, de darle un repaso antes de ponerte a construirla pues siempre es bueno eh, ver que no existe algún posible problema de diseño que, que una vez construido siempre es más difícil de, de resolver. Pues nada, esperamos que os resulten de interés estos videotutoriales y nos vamos viendo a lo largo de estos meses por cualquiera de los canales que tenemos disponibles en la página web, en el email info.zonagravedad.com, a través del Facebook, eh, facebook.com barra zonagravedad, a través de Twitter, arroba zonagravedad, a través del foro de zonagravedad.com o bueno, pues en cualquier carrera que podamos coincidir. Esperemos que os resulten útiles y nos vamos viendo a lo largo de estos meses.